Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis. Hoy estamos nuevamente aquí para hablar aspectos relacionados a la Doctrina Gnóstica. El tema que nos toca en el día de hoy tiene que ver con nuestros sentidos. Eh, nosotros sabemos que tenemos cinco sentidos que eh, normalmente usamos, ¿no? Son los que nos caracterizan por ser parte de esta eh, tercera dimensión, como hemos hablado en otro momento. Esta tercera dimensión que nos permite a nosotros es decir, captar, o mejor dicho, nuestro sentido nos permiten captar esta tercera dimensión donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Ahora bien, hay algo interesante a tener en cuenta. Nosotros dentro del conocimiento y de la sabiduría pretendemos a través de esto, ¿no es cierto?, de este tipo de conocimiento, tener una posibilidad de comprensión relacionada a nuestra vida y tener la capacidad de poder resolver favorablemente muchas de las circunstancias difíciles en las cuales eh, nos vemos envueltos en nuestra existencia. Pero, lamentablemente, el problema es que nuestra relación con nuestro mundo interior, con ese mundo en donde nosotros gravitamos eh, aspectos interesantes en la profundidad que le podemos dar a nuestra vida, ya que dice, por ejemplo, un filósofo, don Emmanuel Kant, que el exterior es el reflejo de nuestro interior, Podemos entender que si es así, obviamente, todo lo que sucede en nuestro entorno, eh, todas las circunstancias y todos los problemas que normalmente se nos presentan en nuestra vida, tienen que ver porque en nuestro interior hay algo que está fallando, hay algo que no conocemos. Entonces, es muy interesante tener en cuenta que lo primero que tenemos que ver es que todo lo que ingresa en nuestro interior Viene a través de nuestros sentidos, nuestro sentido de la vista, nuestro sentido del olfato, del gusto, del tacto, del oído. Todo eso ingresa en nuestro interior como se denominan normalmente percepciones o sentidos que estamos recibiendo constantemente. Eso impacta en nuestro interior y obviamente el problema está en que nosotros no tenemos una forma de ver en este interior nuestro es decir, este, reflejado ese problema que después surge hacia afuera como formas de actuar equivocadas, como formas de eh, concebir toda esa existencia, todos esos eventos de la vida y no tomar las, eh, las actitudes correctas, ¿no es cierto? Todo eso, todo, todo eso nos produce obviamente dificultades. Uno de los problemas graves que nosotros tenemos es que nosotros nos olvidamos de nuestro interior. En este diario vivir, en esta existencia, como decíamos, nuestro sentido nos permite percibir el exterior. Pero no tenemos una capacidad de darnos cuenta y percibir nuestro interior. La Gnosis nos invita a través de distintos tipos de técnicas, prácticas, a poder percibir ese mundo interior tan profundo, tan amplio, que nos ayudaría muchísimo a resolver muchas de las circunstancias de nuestra vida y mejorar nuestra calidad de vida. Hay técnicas, como por ejemplo hemos hablado en otras oportunidades, como la meditación, la relajación, la introspección, prácticas de recuerdos o de retrospección que nos permiten eh, descubrir muchas cosas que tienen que ver con las situaciones que se nos han presentado en el día de vivir. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir a la noche, sería interesante que nosotros hagamos una especie de reflexión, retrospección de las cosas que hemos vivido a lo largo del día y nos entreguemos posteriormente al sueño mediante tipo eh, con técnicas que nos ayudarían a, por ejemplo, recordar nuestros sueños, donde sabemos que a través del recuerdo de nuestros sueños podemos descubrir muchos aspectos de nuestro carácter, nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado en otra oportunidad de ese mundo de los sueños, y de alguna manera ese mundo de los sueños es parte de nuestro interior y ahí tendríamos la solución a muchos aspectos de los cuales estamos hablando. El mundo interior es un mundo maravilloso que lamentablemente nosotros no podemos percibir porque estamos muy volcados hacia el exterior. Para poder lograr eso debemos primero dominar estos sentidos físicos y a través de ese dominio de esos sentidos físicos encontrar una forma de reflejar en nosotros, en nuestro interior, la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Bien, amigos de 5 Minutos de Noces, nos estamos viendo en otro momento.